Bueno, pues yo soy Dani, eh, he estado cursando el Bootcamp de Big Data y Machine Learning hasta hace una semanita y media, un par de semanas más o menos. Eh, entonces, después de pandemias, paro, no tener oportunidades laborales, he decidido dar un cambio, un giro, 180 grados y dedicarme a lo que de verdad me ha gustado siempre. Eh, me ofrecieron la oportunidad en Core, la he visto muy buena oportunidad, y después de haber hecho un bootcamp ya en Core, eh, el de desarrollo, y, o sea, de desarrollo, el de Big Data, puedo decir que, que es un tiempo intenso, pero muy, muy, muy, muy bien aprovechado. Eh, 100% sí, o sea, 100% el giro que puedes dar a, a tu carrera es es de 180 o de 360, lo que, lo que tú quieras, no solamente por los contenidos, por lo que vas a ver en el bootcamp, por lo que te va a exigir y lo que vas a tener que um, trabajar tú mismo, hay que currártelo, sino por las posibilidades y por todas las oportunidades que te ofrecen directamente desde dentro de los profesores, no solamente te, te enseñan a programar, sino que te abren a lo que va a venir después de acabar el bootcamp. Te preparan para todo lo que vas a tener que hacer y que evaluar después de tener esos conocimientos que te, que te van a ofrecer. Pues la verdad es que si tiene ganas y le gusta el mundo y aún sin gustarle incluso le puede llegar a gustar porque vas a ver cosas, contenidos, utilidades que ni alguien como yo, que más o menos siempre he estado al tanto de la tecnología, de, de, nueva, de nuevos descubrimientos, nuevas cosas, nuevas materias. Alguien que no lo conozca también va a ver muchísimas, va a descubrir un mundo enorme con posibilidades infinitas. Y simplemente con tener esa inquietud, si le das un repasito, si preguntas, si te apoyas en los profesores, en los tutores de Core, vas a ver muchas, muchas utilidades. Pues básicamente, eh, como he dicho antes, a, cualquiera, a cualquier persona que tenga inquietudes en el mundo tecnológico, que quiera no quedarse atrás, que piense que lo que está pasando hoy, y lo que va a pasar en el mañana tiene mucho que ver con todas las nuevas tecnologías y todo, lo, todo este mundo que se está abriendo ahora mismo, de desarrollo web, de microservicios, etcétera. Cualquier persona que tenga interés por eso, sepa o no sepa programar, haya tenido o no haya tenido experiencias en el mundo, al final con un poco de esfuerzo y con la ayuda de, de la gente de Core puede hacerlo perfectamente. Bueno, como experiencia me llevo un, una cantidad de, de conocimientos enormes, con gente que te lo pone muy fácil, no solo por el trato personal, trato humano, sino por la facilidad, por lo que desarrollan los contenidos, lo bien que te pueden llegar a hacer entender las cosas que a, en un principio te pueden parecer inverosímiles o muy alejadas de, de ti y al final pueden hacer que todo sea bastante fácil, eso sí, con mucho trabajo, no voy a decir que no, pero Aparte de la experiencia personal con ellos, con los compañeros, eh, crean ambiente de, de grupo, de clase, participando día a día, tanto en las clases como fuera, eh, con Octopis, con otras experiencias, con cosas fuera de, de, de las clases, canales de comunicación, etc. Hay un, un mundo detrás de, solamente detrás de las clases que das en Core. Bueno, a mí ya hace cinco meses le diría que porque hace otros cinco no se decidió a, a empezar en un bootcamp en, en, en, en Core. Es decir, ahora mismo pienso que todo el tiempo que he tardado, que, que he dudado de cambiar o de dar ese giro a, a, a la vida es tiempo que no he aprovechado, pero ahora mismo bueno, puedo, puedo afirmar que si tengo que seguir dando contenidos o aprendiendo eh, no dudaría ni, ni medio segundo. La verdad es que mi primera semana en Corec eh, al ser un bootcamp full time el que, el que realicé, eh, era un poco, esperaba mucha, mucha intensidad en, en los contenidos. Como tenía algunos conocimientos anteriores, la primera semanita fue muy asequible. El caso es que ya a partir de la segunda todo empezó a cambiar y, y empecé a ver de verdad lo que, lo que, lo que implica el, el aprender y el, el tener mucho contenido y mucho, mucho que hacer.